Larkemo Larkemo Larkemo El universo oculto De Oxlack Investigador Larkemo Larkemo Estamos entrando a la transmisión Para La plataforma de TikTok también y ya nos estamos uniendo también a todas las demás redes sociales que tengo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Son 10, 19 de la noche. Vamos a cambiar el color a esto. Mm, mm. Se ve muy azul, ¿no? Está muy azul. Ese está... Ese me gusta, se ve bien. Ese se supone que amarillo, verde. Pero se ve blanco, me gusta. Me gusta para esta noche. Buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que se escuche bien, me vean bien y todo esté perfecto en sus casas. Hola, buenas noches. A facucar también, a Marisol Samano Millán, bienvenida. A Jorge Sotelo, Danubio García, buenas noches. A saludos a Arda, Arnas también, a Sylams, Saludos allá en TikTok a toda la gente que está uniendo. Eh, dice, dice, dice, maníaco Ay, chole con esos tipos, ya dedícate a lo tuyo y déjalos que hagan sus cosas Ellos no los necesitas eh, Maníaco, este es mi programa Hoy me voy a portar como cubín Como cubín, faking, eh, así se dice él Entonces, quiero que te metas por el a. <risa> no es cierto, maníaco, mejor nada más este, si no te gusta la transmisión, vete, no pasa nada. Eh, si no, si no, me voy a portar como cubín, como cubín faking Y voy a decir que tu comentario lo haga rollito y te lo refundas en el... Así que, ¿tú me quieres ver tranquilo o quieres verme como cubín faking. Porque cubito es así, ¿eh? Y me agrada, me agrada cuando hace ese tipo de cosas... Entonces, ¿quieren verme tranquilo? Vamos a platicar, vamos a, a estar tranquilos. Eh, toda historia tiene un principio y un fin. Y esta será precisamente la, la, eh, la transmisión final de esta historia que hemos tenido eh, con el tema de, de Melissa, con el tema de Cubo. No vamos a hablar toda la transmisión de, del, del tema. De hecho, eh, hablar de Venecia de Cubo es como que lo último que, que quiero tocar porque, pues, tengo que platicarles todo lo sucedido primero. Y recuerdan el caso de... Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Este trapito, Mía Trapito. O sea, Mía Trapito tuvo su, su historia dentro del programa y tuvimos... Este, un principio, un clímax y, y también el desenlace de Mía Trapito. Entonces, Alexa, ¿conoces a Mía Trapito? Lo siento, no lo sé. Pues, porque no ves mis transmisiones, Alexa? Porque no, ta, no te había comprado todavía, eres nueva, entonces por eso no lo sabes. Pero hubo una historia muy padre con Mía Trapito que... La, la profundizamos en la historia eh, estuvo muy buena hasta que se acabó y me parece que esta transmisión precisamente también es para concluir el tema de cubo de y de melissa así como el día de ayer parecía que iba a concluir el tema de devani eh, sin embargo parece que seguirá no con la misma intensidad con la que habíamos tenido los últimos meses de caso de devani será Esporádico, esporádicamente la situación de Devani, yo por eh, seguir el caso, seguramente cuando haya eh, información nueva, a, atenderé y les compartiré la información que haya. Entonces, me parece que esta transmisión, antes de que empiecen a pelearse, es precisamente para darle final a la historia de, de Melissa y de Cubo y de esta transmisión, entonces pues eh, vamos, vamos cerrando ciclos y así son las cosas, ¿no? Se van terminando las historias y empiezan unas nuevas y demás. En algún momento vamos a tener que dejar ir a Awitz, en algún momento vamos a tener que dejar ir a, al maestro Néstor. Digo, las cosas así pasan y debemos de aprovecharlas, debemos de disfrutar las cosas cuando las tenemos y debemos estar conscientes también de que todo pasa. Aquí eh, eh, en mi transmisión, por ejemplo, eh, seguramente en algún momento pasará, espero que ese momento sea hasta que me muera, porque me gusta mucho estar aquí con ustedes todas las noches platicando, divirtiéndonos, pasándola bien y eh, eh, la transmisión, a pesar de que dice eh, hablar solamente de, de Melissa y de Cubo, en realidad es platicarles toda una historia. Toda una historia que tiene muchas historias y eso es lo que me va a gustar porque vamos a platicar y darle finalizar, finalizamiento, finalizar a esta historia. Eh, Alicia Hernández nos mandó tres pesos de Super Sticker. Gracias Alicia, qué buena onda. Gracias a todos los que me apoyan con sus, eh, sus super chats, así sean de tres pesos, de cinco pesos, de veinte pesos, de cincuenta pesos, de cien pesos, cualquiera que ustedes me quieran ayudar con una donación, se les agradece inmensamente porque eh, les había dicho el día de ayer que lo hacen con mucho cariño y que a pesar de que es en todo un trámite para hacer una donación, eh, pues van y trabajan y, y aportan de, de su trabajo eh, apoyo para mí, entonces todo, todo el dinero, sea poco, sea mucho, todo es bien recibido y súper agradecido por por eh, darse el tiempo y por tener ese cariño hacia la transmisión y a, hacia mi persona. Gracias chicos. Saca la criptozoología, dice Iván Gómez. Pues bueno, les quiero hablar sobre la transmisión que espero algunos hayan, hayan visto y si no la vieron, bueno, les platico la transmisión que realicé el día eh, el miércoles, hoy que estamos a martes ¿qué día fue? ¿qué día fue que ¿Fue un viernes? ¿Fue un jueves? ¿Fue un jueves? Creo que fue jueves, ¿no? Jueves de la semana pasada, creo que fue cuando fue el partido de América contra Toluca. Pero bueno, en Biblioteca de lo Oculto se estrenó video de criptozoología, exactamente en la Biblioteca de Lo Oculto se estrenó hoy video de criptozoología. Vayan y suscríbanse a Biblioteca de Lo Oculto. Ya tenemos eh, ciertas personas, ya vamos a empezar entonces esta transmisión. Dice, poquito pero con mucho cariño eso, Guadalupe Díaz. Muchas gracias, Guadalupe. Te mando un abrazote donde quiera que te encuentres. Dime de dónde, me, de dónde me hablas, de dónde me ves y demás. Entonces, ¿sucede que es el jueves o viernes? Discúlpeme, no recuerdo el día. Yo, vamos a ponerle que es el eh, jueves. Pongamos, supongamos que, que fue el jueves de la semana pasada. Eh... Yo tenía eh, algunas cosas que hacer en, en México, en la Ciudad de México, así que aproveché para hacer muchas cosas. Eh, lo, tenía que ir a, por ejemplo, se los voy a platicar todo, les voy a platicar todo exactamente como sucedió. Abraham Cruz nos mandó 25 pesotes. Abraham Cruz, un abrazo. Abraham Cruz, que tiene la foto de, de Meli y de, y de Cubo. ¿Qué dice? Está una libreta. Y está un mensaje. ¿Qué dirá la... qué dice? No sé qué dice ahí. Pero bueno, les voy a platicar. Ese día tenía... Tenía... Eh, eh, Déjenme despierto. Tenía a, algunas cosas que hacer en Ciudad de México. Y bueno, una de esas, por ejemplo, era ir a dejar mi lote de... de cayos. Ustedes no saben ustedes no saben, pero cuando ustedes no me ayudan con las donaciones, cuando no se puede hacer donaciones, que yo transmito aquí dos, tres horas y no hay donaciones, al siguiente día tengo que ir a trabajar, entonces trafico, como esa semana no hubo donaciones, pues tuve que ir a traficar con, con juguetes, yo trafico con eh, kayus, yokais japoneses, entonces cuando me llega la mercancía de Japón, pues la muevo, la muevo en Ciudad de México, tenemos un mercado negro, eh, lo hacemos, hacemos este este tráfico, pues, eh, bastante, bastante de acción, porque la verdad nos vamos a, a lugares, a, a entregar los paquetes, lugares que, que son, que nos ven medio raros, nos investigan, casi, casi nos piden entrada para, para las colonias, de decir quién eres, a quién vas a ver, qué es lo que traes, qué, es, qué traes en esas cajas y todo eso. Entonces, traficamos con juguetes, yokais y kaijus, y precisamente tenía una entrega, y fuimos a hacer esa entrega. Eso fue lo primero que hicimos ese día por la mañana, solo desde Chicago, eso Guadalupe Díaz, un abrazote hasta Chicago, eso, ahora sí sé de dónde eres, desde Chicago. Entonces, todavía tengo relación ahí con con las personas que se dedican al coleccionismo, que se dedican a, a vender y comprar juguetes. Yo ya no puedo seguir comprando juguetes porque ya no me alcanza el espacio, ya saturé mi habitación, ya saturé mi antigua habitación, ya saturé mi, este, mi terracita, entonces ya no puedo comprar más, ya llegó un momento en que ahora tengo que sacar eh, juguetes y bueno, por medio de Zen Market que es mi patrocinador oficial de Japón, que soy embajador de Zen Market en Latinoamérica, pues eh, tengo la fortuna de que me dan yenes para que gaste en, en las tiendas de Japón. Y pues yo me compro puros juguetes en Japón y son los que me llegan. Y también, aprovechando esto y de decirles, que Japón es, un, es uno de los países, o quizá el único, entre México, Japón y Estados Unidos, estos tres países, donde se crean figuras de fantasmas paranormales, de enigmas, de misterios. Estos tres países, México, Estados Unidos y Japón, son países que tienen muy arraigada eh, el tema de los fenómenos paranormales, de la ufología, de la criptozoología, de los enigmas, está padrísimo, tengo la fortuna de vivir en México, de ser mexicano, porque aquí tenemos una cultura de los monstruos, de, de todos estos fenómenos de fantasmas, de leyendas y demás, Japón es exactamente igual, les encantan los mismos temas, y Estados Unidos también, también en esa cultura pop que, ten, que tienen, y a pesar de que su cultura eh, se, se formó a partir de, de muchas sociedades y de muchas otras culturas europeas también tienen muy arraigado el tema de los fenómenos paranormales mucho de la ufología e incluso de la criptozoología también entonces en esos tres países se pueden encontrar figuras como las que tengo atrás que no puedes encontrar en ningún otro país en latinoamérica o algunos otros países en, en diferentes lados no asia solamente japón áfrica pues no creo pero bueno, soy coleccionista de monstruos, de criaturas, de críptidos, de extraterrestres y demás. Es un tipo de colección difícil porque casi no hay jugueteras, no hay marcas que realicen este tipo de juguetes. Entonces, pues yo me meto a explorar en, en Zen Market en Japón, eh, en las tiendas para encontrar ciertas figuras, ¿no? Bastantes, bastante raras, bastante costosas y bastante difícil, y no solamente el que tenga dinero puedo acceder a una de esas figuras, tengo que entrar a subastas, entonces muchas de las piezas que tengo acá, acá atrás son subastas que he ganado, y bueno, por eso traficamos con juguetes, traficamos con figuras, y tengo, eh, con, con esta gente en Ciudad de México, trafico con, con juguetes que son kaijus y yokais, pero para ustedes, en los eventos que vamos a tener, en los eventos en donde me presento, pues llevamos ahí eh, eh, críptidos, llevamos extraterrestres y demás, que son parte de mi colección, que ya eh, tenemos eh, repetidos y demás, así que ahí pueden encontrar estas figuras conmigo, ¿no? También seré distribuidor oficial de estas figuras en toda Latinoamérica. Así que, pues a eso fui a Ciudad de México, y después de esa visita que, que tuve con, con este amigo para entregarle las, las piezas, tuve una reunión, y esto es importantísimo, quiero que lo escuchen, quiero que me apoyen en esto, importantísimo, tuve una reunión con uno de mis amigos que, que conocí a partir de, del coleccionismo, que conocí a partir de, de, la, de coleccionar monstruos y todo este tipo de cosas, él es un... Eh, escultor de figuras y escenógrafo de lugares como, eh, como lo hizo en lo que era la antigua Feria de Chapultepec, ahí había una casa de la Llorona, me parece, o había un recorrido paranormal, bueno pues mi amigo fue el creador de las figuras que estaban dentro de esa eh, casa de espantos en Chapultepec y entonces hace la escenografía hace los monstruos y hace todo este tipo de cosas bien, bien extrañas, monstruosas, y tiene una habilidad y una calidad de trabajo excelente, y me llamó, quería que hiciéramos una, una reunión, porque ya teníamos eh, pensado desde hace unos tres años aproximadamente, ya habíamos hablado sobre un museo, un museo paranormal, un museo de Oxlack. Entonces la pandemia eh, fue una de las situaciones que que detuvo muchos emprendimientos muchos proyectos obviamente también quitó muchos trabajos y entonces lo del museo oxlac se tuvo que detener y pues eh, les fue mucho mal, mucho mal les fue muy mal a muchos y pues ya no se puede recaudar dinero para hacer el museo oxlac pero pues él me llama y me dice que lo intentemos estamos cerca de, de octubre podemos hacer una presentación, podemos hacer una, una galería chica, podemos hacer algo para que ya demos inicio con el museo, aunque no tengamos las piezas todavía. Si sí, vamos a realizar piezas, hicimos una reunión en donde hablamos sobre específicamente el tema de criptozoología. Quiero decirles que en Latinoamérica, en Latinoamérica no existe museo de criptozoología. Existen museos de leyendas, de criaturas mitológicas, sí existe eh, museos chiquitos, museos como el de Paraguay, donde ah, se hablan de sus criaturas eh, que son mitológicas, está en Paraguay un, un museo chiquito sobre eso, hay una eh, un parque también, no recuerdo en qué país, no sé si es en Brasil, en donde también hay figuras de, de criaturas ya estoy tensa, Evelyn Avilés ya nos apoyó con 20 pesos, la primera vez que Evelyn Avilés se, se acuerda de nosotros y nos apoya con 20 pesotes, pues es que lo de Cubo y Melisa tiene que ver con todo esto, o sea, al, al final de cuentas pues voy a hablar de ese día en concreto, si quieren pues sálganse, vayan a cenar y regresan ya al final para que escuchen lo que, lo que tengo que hablar de Cubo y Melissa. así que tranquilos, tranquilos, Podría haber hablado primero de Cubo y Melissa y después contarles toda esa charla, pero vamos a hacerla. Ustedes empezaron con que no, no, no nos cuentes de eso, pero me vale, me vale, esta es mi transmisión y yo cuento lo que quiero. Entonces, el Museo Oxlack es algo que quiero que me ayuden. Me dijo mi compañero, yo absorbo los gastos de crear las figuras. Estamos hablando de un monstruo del lago Ness, estamos hablando de un Sasquatch, estamos hablando de un Tadsel World estamos hablando de un chupacabras, estamos hablando de un suchinoco, estamos hablando de 15 figuras criptozoológicas. Vamos a trabajar, eh, ellos van a hacer las esculturas, y me toca a mí, y esa es la parte en que quiero que me ayuden, me toca a mí, eh, buscar locaciones en Ciudad de México, una galería, un lugar que podamos rentar, que nos puedan prestar, en un, un lugar donde podamos hacer la exposición de criptozoología para, para noviembre, digamos. Eh, también saber lo de los fletes, para la gente que no sabe qué son fletes, pues es la transportación de con, con unas camionetas grandes, con caja, etcétera, para poder trans, transportar las piezas del museo y pues eh, buscar patrocinios, buscar colaboraciones, buscar eh, todo esto para que en noviembre tengamos, aunque sea la presentación de lo que será el Museo de Criptozoología Oxlac, el, el primer museo de criptozoología en, en Latinoamérica. Así que eso es lo que estamos emprendiendo, no tenemos dinero, pero tenemos muchas ganas. Si ustedes en algún momento quieren apoyarme con información, con lo de los fletes, con lo de los lugares donde exponer, si tienen conocimiento de personas que renten lugares, bodegas, galerías, en, en pueblos mágicos, en Ciudad de México o cosas así, este, ayúdenme con eso, porque lo queremos hacer ya, o sea, sabemos que es mucho trabajo, pero si no empezamos, nunca, nunca se va a realizar esto, entonces vamos a empezar con lo que sea. Melisa, Melisa dice, ah, ya, ya que cuente la historia. Melisa, no Melisa, todavía no hasta el final. Hasta el final todavía es muy temprano, son las 10.40. Entonces, vamos a hacer el Museo de Criptozoología Oxlack. Eso va a estar padrísimo eh, y sé que a mucha gente le va a gustar. Hay museos de criptozoología en Estados Unidos, hay museos de criptozoología en, eh, en Europa, pero en Latinoamérica no hay, así que podemos ser los primeros en tener el museo de criptozoología. Así como afortunadamente pude alcanzar a hacer algo nuevo como el libro de criptozoología mexicana, que lo sigo trabajando, pues ahora el museo de criptozoología también podría ser. Gracias a mi hermano Daniel Max que nos ve desde Veracruz, dice bro, me contactas para algún patrocinio y vemos. Muchas gracias, sí. Si hay gente que se dedica o tiene relación o conocimiento con algunas personas que se dediquen a, a galerías de arte, museografía y cosas de exposiciones y cosas así, écheme la mano para ver si podemos trabajar juntos y hacemos esta presentación de criptozoología. Eso estuve hablando con mi compañero entonces ahí, eh, pues en toda esta charla, que también es un video del de lugar donde trabaja y donde también grabé su colección de monstruos, que le, lo vamos a subir, vamos a hacer... Eh, tío Roy, si me estás viendo, hay que hacer ese video, hay que editarlo ya porque si no se va a quedar. Ese video de la colección de mi amigo el Mano de Chango, que nos enseñó todos sus monstruos y sus criaturas raras que tiene de colección. Bien, pues ahí me eché mis chelitas, ¿no? Ahí fue donde... Yo dije, pues vamos a hablar, eh, va a ser profunda en la plática, vamos a comprarnos unas cervezas y nos las empezamos a tomar para que estemos a gusto, estemos contentos. Debo decirles de inicio que yo no debo de tomar, no puedo tomar. Número uno, porque no me sé controlar. Número dos, porque me hace daño. Número tres, porque estoy medicado. Número cuatro, porque estoy trabajando. Y número cinco, porque me pongo bien loco. Así que cinco razones por las que yo no puedo tomar, pero dije, me voy a echar unas chelitas. No pasa nada, estamos aquí en confianza, platicando, en, en lo que me echo una, dos, dos, tres chelas, se me ocurren cosas, eh, así me sale más la creatividad y me eché mis, chelita, mis chelitas con mi amigo Mano de Chango y su crew de, eh, de, este, de eh, escultores. Entonces ese video se los vamos a subir para que lo conozcan y vean eh, su colección y también pues poco a poco durante los demás días vamos a empezar a hablar del Museo de Criptozoología, vamos a empezar a hacer ruido y vamos a empezar a hacer esto muy padre. De ahí tenía una entrevista en Ciudad de México, vean, era temprano, bueno no eran como las 3 de la tarde y ya había hecho dos cosas, el tráfico de figuras y una reunión para el Museo de Oxlack, el Museo de Criptozoología. Y tenía una tercera cosa que hacer en Ciudad de México. La tercera cosa que tenía que hacer fue una invitación que me hizo eh, nuestro amigo. ¿Nuestro amigo qué? Okay? ¿Se me olvidó? ¿Por qué se me olvidó su nombre? Eh, nuestro amigo, eh, tuve una transmisión, un podcast... Con eh, Tristan Terror, perdón, con Tristan Terror tuve un podcast, entonces me invitó a que hiciéramos esta, esta charla, esta plática sobre fenómenos paranormales, sobre ufología, sobre cosas que me habían pasado durante, esta, eh, durante este camino del de youtuber siendo eh, investigador paranormal, estuvo muy entretenida y en lo que estuvimos platicando con, con Tristan y su compañero, y pues yo me estaba echando otras chelitas, fue como, pues para que la plática salga relajada, para que me vengan las ideas a la mente, para que me desestrese, para... Fíjense que esa, ese día no tomé mis pastillas, dije, no me las voy a tomar porque me tomo mis pastillas y se me, me voy a cruzar, entonces no me las tomé y necesitaba relajarme, entonces me, me eché otras cervecitas ahí con con el programa de del podcast de Tristan Terror, que por cierto ya salió, eh, se, se los voy a publicar mañana en la página de Facebook y en, en Twitter, para que vayan a ver el podcast que hicimos con Tristan Terror, ¿sale? Entonces me eché Michelitas, estuvimos ahí con el crew de Tristan, la pasamos muy bien, estuvimos muy contentos, y después, eh, bueno, ya le había mandado mensaje a Melisa, le había mandado un mensaje a Melisa para que nos acompañara a estos lugares, he dicho, melissa voy a ir a Ciudad de México, voy a tener estas actividades, eh, si gustas vas con nosotros, me gustaría que nos acompañaras, ¿por qué? porque a melissa tiene mucho que yo la conozco, tenemos mucho platicando, trabajamos durante bastante tiempo y no nos habíamos conocido, la mayoría de veces que habíamos quedado en conocernos, en que íbamos a ir a grabar, en que íbamos a trabajar, en que íbamos a hacer videos juntos y demás, siempre terminaba cancelando yo, y cuando yo podía, ella no podía, entonces nunca no, nunca pudimos juntarnos, nunca pudimos vernos, en todo este tiempo que yo tengo de amigo de Melissa y entonces aprovechando que cubo y Melissa estaban en Ciudad de México, yo le escribí a Melissa diciendo que si quería ese día, nos podía acompañar a, a estos lugares, para que pues, ella también conociera a las personas que iba a ver y pues viera también otras cosas diferentes ¿no? porque pues sé que durante la noche hacen las transmisiones y durante el día seguramente pues eh, descansan o a lo mejor hacen otras cosas y la invité solamente a Melisa porque pues obviamente quería platicar con Melisa, quería conocerla, quería que eh, conociera a mis amigos y demás, no invité a Cubo porque, pues bueno, son cosas que yo iba a realizar como, como trabajo, entonces no me gustaría que Cubo fuera a, a estarse aburriendo a lo mejor de las cosas que yo estuviera haciendo, entonces por eso la invitación fue a Melisa para que eh, nos acompañara y también estuviera ahí cotorreando con nosotros. Bueno, resultó que Melissa, pues no, no me contestó, se, se paró tarde seguramente, no sé qué sucedió, no me contestó, entonces yo acabé de hacer mi entrevista con Tristan Terror y le mandé mensaje a Melisa, así de, Melisa, eh, ¿qué onda? Vamos a ir a, al partido, porque yo sabía que Cubo le va a la América y sabía que iban a ir al, al partido, entonces le, les dije, ¿Va, ¿vamos a ir al partido o okay? qué? Y ella me puso, me escribió que si tenía boletos, y le dije, no, pero ahorita los compramos. Entonces ya me puse de acuerdo, ya le escribí a Cubo, y me puse de acuerdo con él para comprar boletos, le dije que en qué gradas o lugar estaban, que checáramos los números, el número de boletos, etcétera, para que yo comprara los boletos y fuéramos al Estadio Azteca y pues ahí estuviéramos en este evento, ¿no? de fútbol y también conocernos, también platicar y todo. Entonces, pues ya de ahí de, decidimos de ir al, al partido de fútbol hasta el Estadio Azteca y empezó un aguacero muy fuerte, lluvia tan, tan fuerte que el, el tráfico avanzaba muy lento, entonces como no había mucho que hacer, pues bueno, llevábamos todavía cervezas, y pues me seguí echando unas cervezas, y en lo que llegábamos al partido, no pasaba nada, ¿no? Todo tranquilo. <risa> entonces después llegamos al, al partido, al Estadio Azteca, y les dije a, a mis compañeros, ojalá me esté viendo aquí el tío Roy, y, y también a Chichas, que son mis, mis compañeros, y les dije, consigan los boletos que estén cerca de donde está Cubo y Melissa para que nos podamos sentar con ellos o cerca de ellos. y Pues al parecer ya no vendían boletos en la entrada, eso se me hace súper raro, no sé por qué, y solamente vendían de, de reventa, y fue así de, ah, este, ¿tienes boletos? Sí, pero queremos esta de este... cerca de estos lugares, ¿no? Ah, sí, sí, sí tengo. ¿Cuánto cuestan? Dos mil y tantos pesos. Y dije, Ay, ya, ya eh, páguenos si, si son los boletos que estén cerca de ellos, ya hay que pagarlos y hay que meternos ya. Porque estaba lloviendo bien cabrón y dije, pues ya vámonos. Y entonces nos cobraron ahí los boletos y pues pudimos entrar al partido. Y cuando nos damos cuenta pues no nos habían dado boletos cerca de melissa ni Cubo, nos habían dado boletos de los que valen 300 pesos, nos vendieron en dos mil y tantos pesos, hasta arriba, y pues me encabroné, ya ahí me habían cabronado porque habíamos gastado, y no estábamos eh, en la misma área de Cubo y melissa y me habían mandado hasta la chingada, ahí arriba, de donde están los pajaritos, ahí... Ahí me mandaron y habíamos pagado todo ese dinero y el pitch estadio obviamente no se llenó ni nada, es gigantesco. ¿Cómo se va a llenar? Y pues estuve enojado entonces en el partido. Y para que me calmara, para que ya no estuviera enojado, para que me relajara, pues me compré unas cervecitas. Eh, las cervecitas salieron caras. Yo creo que por eso las venden caras, para que no te emborraches. Por eso las venden muy caras, pero dije, pues... Mira, ya estoy enojado, me voy a echar unas cervezas aquí, y pues me eché unas cervezas ahí, tranquilito en el fútbol. Entonces, pues ya no vimos a Cubo ni a Melisa en el estadio. Cubo y Melisa les había tocado en otra área, y a nosotros en hasta arriba. Y, y bueno, al final de cuentas, pues resultó por una parte bien, porque en donde estaban ellos no había techo, y entonces, como estaba lloviendo, pues se mojaron. Eh, y donde estábamos nosotros se había techo, y no nos mojamos, pero pues yo lo que quería, eh, yo quería estar con Cubo y Melissa en realidad, el partido del Toluca América, pues no era, yo le, voy a, yo le voy al Toluca, pero en realidad no me interesa ya si ganan o pierden, etcétera, eh, se disfruta el fútbol, quien, quien juegue bien, quien le eche ganas, creo que merece ganar, creo que es lo que me gusta, me gusta el fútbol como deporte Le voy a un equipo Pero pues yo no me peleo por banderas Yo no me peleo por colores Y no me peleo por nada, ¿no? Y luego, desafortunadamente en esa área Del Estado Azteca, como son los boletos Más baratos Pues había un chingo de raza de estos De la América y Los del Toluca, que están a fundillo Y puras cosas de esas Y yo dije, madre O sea, estoy enojado y todavía que, que esta gente que está acá atrás estén atacando, que estén buscando pleito y demás, pues, pues me empecé a enojar lo doble porque pues a mí no me gusta estarme peleando eh, con la gente por, por el fútbol y menos que te estén gritando cosas, ¿no? Y yo traía mi playera, yo traía mi playera aquí y, y pues me la pasé mal yo creo que el primer tiempo, ¿no? Ya para el segundo tiempo ya que había, me había tomado unas dos o tres, ya estaba más tranquilo, estaba más relajado, empecé a disfrutar más el partido, dije pues ya no vimos ni a Cubo ni a Melissa, ya ni modo, se acabó el partido, y este, pues le mandé un mensaje a Cubo, le dije ya no nos vimos, me compraron unos boletos en otra área, ni modo, y digo si quieren ir a cenar, pues nos vemos y cenamos juntos, y después el Cubo me dijo eh, a cenar no porque nosotros vamos a cenar acá eh, ellos tenían un un Airbnb eh, ahí en reforma y entonces eh, dije pues entonces nosotros sí vamos a cenar pero me dijo cubo vamos a hacer un un lado b el lado b es cuando cubo hace sus eh, transmisiones en el segundo canal que tiene y en el lado b pues eh, habla sobre otros temas eh, hace chisme o o hace algunas transmisiones diferentes, que no son exploraciones, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, el lado B del cubo, órale, entonces sí nos vemos. Y así quedamos. Fuimos a un restaurante, en la noche ya, eh, fui con Chichas y el tío Droy, entonces el restaurante era de, de tacos, que, que estuvieron muy ricos, la verdad, y ahí nos vendieron más cervezas, ahí nos vendieron un six de cervezas, eh, para que nos pudiéramos ir, porque en la Ciudad de México a las 12 de la noche, ya no hay venta de alcohol en ningún Oxxo, ningún 7-Eleven, no hay venta de alcohol en, en, en Ciudad de México, así que los del restaurante, pues nos vieron en la necesidad, dijeron, sí, con mucho gusto también les vendemos un Six, y entonces nos vendieron un Six, y esa no la llevamos, y ya quedamos con Cubo, nos mandó la ubicación, llegamos, y entonces ya viene, va a empezar la plática sobre Cubo y Melisa, por los que habían estado esperando eh, todo este tiempo, desde el título que dijeron, no voy a hablar del de Cubo y Melisa, pues bien, ya viene, ya viene el, el momento, quería hablarles primero de todo lo que había hecho en la Ciudad de México ese día, todo lo que había pasado hasta el momento en que por fin, después de las 12 de la noche, por fin iba a, a ver a Cubo y a Melisa, a Cubo ya lo había visto una vez, él me había llevado a, a un pueblo fantasma en, en Misnebalam, allá en, en Mérida, increíble lugar, esa vez que, que nos, nos acompañó, que nos, nos sirvió de guía para ese pueblo fantasma, fue para grabar con Spotify, entonces esa fue, esta vez fue la primera vez que vi a Cubo. Eh, yo con Cubo ya habíamos tenido unos roces, habíamos eh, dicho cosas, no tengo aquí, no tengo aquí el audio, lo hubiera traído para este momento especial, ¿no? Pero bueno, eh, tengo guardado ahí, cuando el cubo me, me dijo, como siempre sabe hacerlo con toda la gente que le dice cosas, pues así me dijo de groserías, y yo no me acuerdo, lamentablemente es que yo tengo una muy mala memoria, dice que yo empecé el pleito, yo no recuerdo que haya empezado el pleito, pero de que hubo pleito, hubo pleito, me dijo mis cosas, le dije sus cosas. Pero bueno, eh, lo resolvimos, ya me acordé, lo resolvimos porque le hablé por teléfono y, y hablé con él. Y entonces resolvimos las cosas por teléfono. O sea, la primera vez que yo tenía pleito con Cubo. Entonces lo resolvimos bien y para cuando tenía que grabar con Spotify en Miss Nevalam, Cubo se no se ofreció, le pedimos ayuda para que nos llevara al lugar y nos llevó, se, se portó muy bien con nosotros y estuvimos muy agradecidos con Cubo, entonces ya a Cubo ya lo conocía por esa vez y entonces acá en la, cuando llego ya al hotel que estaba, bueno no al hotel, al Airbnb en Reforma, pues yo no conocía a Melissa, era la primera vez que la iba a conocer y, y a Cubo pues ya lo conocía, entonces Llegué, los saludé, ¿cómo están? Etcétera, yo muy contento. Y pues bueno, que vamos a, a meternos al auto para hacer el lado B del Cubo. Debo de decirlo que, que me trató muy bien, Cubo y Melissa me trataron muy bien. A, a diferencia de lo que se ve en sus transmisiones, bueno, yo solamente lo he visto dos veces, ¿no? Entonces tampoco puedo abogar de que, que sea tan diferente a como es en sus transmisiones. Pero a diferencia de cómo es en sus transmisiones que, que, bueno, a algunas personas, no a todos, a la gente que lo ataca, a la gente que, que tiene un conflicto con él, pues bueno, él le dice una sarta de groserías increíbles y tiene como una actitud muy agresiva. A diferencia de lo que vemos en esas transmisiones, pues la verdad es que acá en la primera vez que lo conocí y en esta segunda vez que también estuve con él, se portó a la altura, se portó muy bien, me trató muy bien, eh, agradezco mucho que, que yo siento que que tiene que me tiene respeto y, y eso es eso es de eso es muy especial la verdad entonces le reconozco cubo que, que me dio mi lugar que, que me respetó que se portó bien conmigo a pesar de que teníamos este hoy hemos tenido este asunto ...de hace meses de, del tema de Melisa y Cubo... Y de, ...y de que todas mis transmisiones, en todas... ...porque no había una sola transmisión... ...desde que Melisa se fue... ...desde que yo hacía chistes, tiraba veneno... Eh, ...hablaba en doble sentido... Eh, ...criticaba a Cubo, decía cosas de Melisa... ...en cada una de mis transmisiones... ...desde que Melisa ya no está acá... Eh, ...yo hice eso, ustedes se han dado cuenta muchos entendían la referencia, muchos no entendían la referencia, para mí empezó a ser divertido, obviamente si sí es divertido, si sí son, son burlas y demás, obviamente para ellos no les hace gracia, porque que se estén burlando de uno no hace gracia, para ellos obviamente no es gracioso que haya burlas, que le esté arremedando, que, que esté siendo tendencioso y demás, eh, pero... Cubo y Melissa creo que a pesar de que les molesta, obviamente, les molesta y se sienten mal y aparte que sea yo, eh, lo, lo tomaron muy tranquilos, la verdad, lo tomaron muy bien. Entonces, eh, cuando ya empezamos a hacer la transmisión, yo pensé que íbamos a empezar a platicar sobre el tema Melissa y yo, sobre pues qué, qué traigo con Melissa, ¿no? O ¿Cuál es mi afán por estar molestando a Melissa? ¿O cuál es mi afán por estar eh, siendo molesto para, para Cubo y demás. Sabemos que ahora ellos tienen una relación y entonces a mucha gente de mi transmisión, ustedes que me están viendo, pues no les pareció, a mucha gente de su transmisión tampoco les pareció, eh, en lo personal a mí eh, no me pareció, pero no es, y ahora quiero aclarar, quiero empezar a aclarar todo esto porque por eso... Por eso, eh, al final de cuentas, de que ardiera Troya, yo les dije, ¡Va Troya! Porque me acuerdo que en una transmisión les dije que, que Elena de Troya, que la había raptado, que lo habíamos invitado, que habíamos invitado a otro rey de a un rey de otro reino y que había llevado, o sea, a la mujer. Esas, es, y es, si ustedes no saben de historia, pues entonces no les da risa. Pero, pues, la historia de, de Troya sucede así. vieron la película ahí con, con Brad Pitt. La película es... Eh, es referencia a la historia de Troya, cuando eh, el príncipe, eh, el hermano de Troya, el príncipe de Troya va con el hermano, y van a, a otro reino, no, me, no recuerdo cuál sea, Elena de Troya, Elena, no me acuerdo dónde era Elena, y entonces en la, en la fiesta y todo eso, pues le gusta a la mujer del rey, y cuando se van los troyanos, se llevan a la reina, se llevan a, a la mujer del rey, entonces obviamente se encabrona el rey, une a muchos y van y le quieren partir su mauser a los, a los troyanos, pero como ustedes saben en la historia, eh, no pueden atravesar las, las murallas de Troya, dura mucho el pleito, la pelea y todo, pero al final de cuentas no pueden entrar a Troya y lo que hacen es el caballo de Troya, por eso es el famoso caballo de Troya donde se meten y cuando entra el caballo de Troya en la noche, pues todos los soldados salen del caballo de Troya, y es ahí donde Matanga dijo la changa, ¿no? Y arde Troya. Entonces yo les había dicho, Varder Troya, bar Troya, y me ardió, el que me ardió fue a mí. A mí fue el que me pasó todo lo, lo malo, a ellos no les pasó nada malo, ellos están muy bien, están contentos, y bueno, eh, se portó bien, se portó bien Kumo, se portó bien Melissa a mí al conocer a Melissa por primera vez de, de frente, cara a cara, eh, me pareció muy normal, es decir, me pareció como si ya la conociera de siempre, como si siempre nos hubiéramos visto, no cambia en nada, se ve completamente igual en pantalla eh, que como es en la, en la vida real, entonces fue como, como que ya nos habíamos conocido, como si ya nos hubiéramos visto antes, no fue diferente, ¿no? De, ah, la vi más alta, ah, la misma más chaparra, ah, la misma más gordita, ah, la vi más flaquita, ah, la vi más quieta, ah, la misma más blanca, no, nada, era idéntica, era igualita, entonces, pues hasta la hora de platicar, y bueno, quiero decir que hasta ese momento, pues yo todavía seguía tomando, entonces llevaba todo el día tomando, eh, y la primera parte de esa charla que tuvimos, yo estaba tomando, y pues ya, ya, ya había sido demasiado, aparte yo cuando tomo, me, me desinhibo, yo cuando tomo, hablo de más, yo cuando tomo, eh, digo cosas, etcétera, es, es malo para mí tomar, soy más chismoso, soy más agresivo, eh, todo, todas mis emociones salen al máximo, todas mis emociones, si estoy triste, pues soy mucho más, lloro mucho más, si estoy contento, pues soy mucho más expresivo y feliz si estoy enojado me en rabio, etcétera, entonces cuando tomo me, me salen todos los sentimientos más, ¿no? La primera parte de que, que tuvimos con Cubo con y Melissa platicando fue cosas sobre, sobre mí, sobre la trayectoria, sobre algunas cosas que he hecho y bueno, todo eso estuvo muy padre, estuvo muy tranquilo y bueno, vamos a la segunda parte que es la que, donde ya hubo conflicto, donde ya hubo problema, ¿no? Primero que nada, quiero decirle a toda la gente que, que me vio en esa transmisión. Eh, pues no sé si pedirles una disculpa. Porque... Yo, yo, yo sabía que ya iba a entrar esa transmisión ya tomado. Mucha gente comentó ahí que, que Cubo me estaba haciendo tomar, que el plan de Cubo era ponerme borracho para quedar mal. No, no, no, para nada. Ana nada, Cubo no toma, Cubo tampoco me incitó a tomar, no, no, yo ya había hecho toda, toda mi actividad del día, yo seguía tomando, eso es solamente culpa y responsabilidad mía, ¿no? No de Cubo, no de, no de melissa solamente mía. Entonces yo sabía y tenía todo, eh, estaba al tanto de que lo que iba a hacer o que iba a decir, o que en cualquier momento de que me desconecto después de estar tomando, de que me desconecto, ya a lo mejor no sabía qué iba a decir, sí lo sabía, pero pues como ya estaba entrado, pues ya dije, pues ya lo que fluya, ¿no? Lo que fluya. Entonces eh, me presenté diciendo groserías, eh, hablando más fuerte de lo normal, mmm, siendo más llevado, lo que un, bo un borracho, eh, lo que un borracho... De esos que no aguantas, de esos impertinentes, borrachos, feos, impertinentes, así, así exactamente, ¿no? Ellos no tienen nada de la culpa, la, la culpa es mía, completamente mi responsabilidad. Entonces, ahí vamos ya con el tema. No sé si pedíais una disculpa con eso, porque. Eh, pues porque también es, es. No sé si esté bien, pero también tienen que ver. Otra parte de, de mí, ¿no? Digo, no soy así todos los días. Pero tampoco tampoco soy como... No sé lo, lo imaginan, ¿no? Como una persona que está en su escritorio con sus lentes, tomando café, y todo el día está escribiendo. Y a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho el conocimiento, me gusta mucho eh, cultivarme y demás pero también me gusta la fiesta, también me gusta salir con mis amigos, también me gusta viajar, hacer otras cosas, platicar otros temas, etcétera. Cuando soy Oxlack y me toca trabajar, lo hago todo el día, todo el día estoy siendo Oxlack, trabajando, haciendo contenido y demás. Cuando salgo, ese es el problema, y no sé si tampoco si tan sea un problema, pero cuando salgo es cuando tengo mi oportunidad de, de distraerme, de divertirme, de relajarme, de hablar de otros temas... Etcétera, entonces me da mucho gusto salir porque siempre estoy encerrado, siempre, siempre estoy encerrado, siempre estoy encerrado. Entonces, cuando salgo, se me antoja echar una chela, se me antoja a, a hablar con mis amigos. Yo estaba muy contento, había sido un, un buen día, había hablado con, con varios amigos. El, el partido estuvo feo porque terminamos perdiendo, el Toluca terminó perdiendo, pero no, ter, no perdió feo, perdió por un golazo del América, y entonces eso es. Eh, se reconoce, entonces fue un partido ahí eh, pesado, fue un partido que estuvo muy cerrado, pero al final el, el América metió un golazo y, y ganó con eso, y hay que reconocerlo, y se acabó, entonces tampoco estuvo feo, tampoco estuvo feo, entonces estaba muy contento, y aparte que estaba conociendo a Melissa y estaba con Cubo, eh, estaba también contento, por eso empecé a platicar, a explayarme, a decir lo que fuera, y a mentar madres, ¿no?, Dentro de las mentadas de madre que, que hice y que dije, eh, a varios, a varios personajes de, de internet, a los cuales mis mi disculpas, eh, a menos a uno, menos a uno, <risa> el, al que me voy a orinar en su tumba, ese sí no le pedimos disculpas. Ese sí fue literalmente lo que, lo que dije, eso fue real. Pero los demás en realidad no me han hecho tanto daño, no me han hecho cosas tan malas como para yo ser tan grosero con ellos, entonces, eh, lo mismo para, para toda la gente que de pronto se haya sentido ofendido, hay mucha gente que dice, me desilusionaste Oxlack, por, por, por verte así y no sé qué, mm, y por qué no te desilusionas de tu papá todos los, todos los fines de semana que llega, a ver dime, ah. <risa> se desilusionan de mí, echando fiesta, pero... Se, no se sé, desilusionan de su papá todo el fin de semana, que llega todo briago, todo borrachote, en que el sábado está piste, piste, que el domingo se levanta todo crudo y que se va a echar un caldo ahí para bajársela y todavía sigue pisteando. Ahí sí, de esos no, ¿no? Ahí sí, ahí ahí sí no se desilusionan. Y me gustaría, me gustaría ver a esas personas que dijeron esas cosas para ver a sus papás cómo hacen de feo los fines de semana. Hugo López Araujo nos mandó dos dólares y se extrañaba el gemelo malvado de you Now. Antes, sí, fíjense que los que tienen poco viéndome, pues no saben, pero eh, eh, hace mucho tiempo cuando yo transmitía en YouNow tenía mi gemelo malvado y yo le decía a la gente, ¿qué quieren el día de hoy? ¿A Oxlack o al gemelo malvado? Y entonces cuando decían que era el gemelo malvado era completamente ser libre y expresarme y decir lo que yo quería. Cuando es Oxlack, pues tengo que relajarme, tengo que estar más centrado, más serio y demás. Pero bueno. Entonces, ahí viene ya las preguntas de Cubo sobre qué onda con, con, con Melissa, eh, qué onda con, con todas las cosas que en mis transmisiones hablaba de ellos. Él menciona, eh, bueno, dijo que los seguidores que yo tengo, que son niños rata, que son chamaquillos, que pues que no entienden las cosas y que por eso se molestan con Melissa y que por eso lo odian a él. Este, él es así como percibe a, a, a ustedes, así los percibe, como chamacos mocosos, nargasmeadas, culicagados así los ve. <ríe> y lo entiendo porque, porque eh, pero lo entiendo y no lo entiendo. Lo entiendo porque es claro que que él piensa que, que la gente debe de aceptar la relación que tenga su youtuber favorito, su creador de contenido, su influencer, su artista. Y no, la verdad es que no. Todas las personas que, que, que idolatran a alguien, que son fan de alguien y demás, son muy celosos, son muy celosos con, con cada persona, ¿no? con cada artista, etcétera. A Melisa eh, la, la vieron aquí como parte de la familia, y precisamente el hecho de que entre Melisa y yo solamente hubiera amistad, creo que eh, es, es que las personas se apropian también de Melisa. De mí no tanto porque ya tenemos muchos años conociéndonos, ya la gente me conoce de muchos años, pero Melisa es un rostro nuevo, ella es muy bonita siempre y todo, y no es, nadie lo puede negar, Melissa es muy bonita, llama mucho la atención y es agradable. Entonces, obviamente, al ver este rostro nuevo, pues se encariñan con ella, la sienten parte de la familia, parte del programa, parte de trabajar juntos y que de pronto otro youtuber eh, la vaya a conocer y, se, y, y ya por transmitir con él no transmita con nosotros, es por eso el enojo, porque yo creo que si Melissa hubiera tenido un novio que no fuera del medio un novio, un doctor un, un estudiante un, un trabajador, lo que sea alguien que estuviera dentro de redes sociales, si Melisa hubiera tenido un novio así, eh, pues nadie es, nadie empezaría a molestar al novio en realidad, ni a, a, a molestarse con Melissa tampoco pero como es alguien conocido, como es alguien dentro del medio, pues sí fue como, vino y nos las robó, porque la gente siente que somos de su pertenencia, y no somos de su pertenencia, pero en una parte lo somos, al, al nosotros comprometernos, a nosotros dar cariño, a nosotros recibir cariño, a nosotros dar eh, regalos, a nosotros aceptar regalos, a nosotros aceptar eh, eh, donaciones y todo eso, no significa que nos compren, pero sí estamos permitiendo que haya una relación, una relación eh, de fortaleza entre, entre comunidad, ¿no? La gente permite que los artistas, y que la demás gente tengan novios, que tengan parejas, sí lo permiten, pero nuevamente regreso al, al punto, cuando parece que una persona que es parte del medio viene y nos roba a Melisa, es decir, que ya no vuelve a aparecer Melisa acá, ese es el, el pleito. Porque a lo mejor si sí, Cubo y Melisa hubieran sido novios, pero Melisa hubiera seguido apareciendo acá, pues no habría tanto problema, ¿no? Supongo. Pero la gente es celosa. Y bueno, esa es la parte donde, donde yo llego. Y le digo muy claramente a Cubo. La verdad, la verdad, el problema es que yo estoy celoso. Aquí quiero dejar claro a Cubo a Cubo, a, a mi novia, dejar claro a toda la gente que me está viendo eh, que el decir que estoy celoso, pues obviamente lo toman como, como si yo quisiera algo con Melissa, como si yo tuviera algo con Melissa, y lo vuelvo a repetir en la transmisión que hicimos. Melissa y yo nos conocimos desde hace mucho tiempo cuando no teníamos pareja, ninguno de los dos y el trato siempre fue de amistad, el trato fue siempre de trabajar juntos, y los celos son porque, con Melissa, Melissa y yo teníamos planes, aquí lo, los únicos que entendemos esa parte de los celos, es Melissa y yo, porque sabemos de nuestra relación, Melissa y yo teníamos nuestra relación, entonces todos los demás se sentirán mal, se sentirán ofendidos, les molestará, entre ellos una disculpa a Cubo y una disculpa a mi novia, eh, sin embargo Melissa y yo teníamos una relación amistosa, laboral y la teníamos con muchas cosas pendientes por hacer, es decir, Melissa y yo queríamos viajar, queríamos eh, ir a lugares como museos, ir a, a lugares a grabar, a explorar, a ...conocer temas sobre fenómenos paranormales, de leyendas, ufología, cosas de esas que a melissa le gustan y a mí también me gustan. Estamos haciendo una mancuerna padre porque melissa estaba dentro de un proyecto que es el mío, que es esto, que es Oxlack, que, que es Moco, en un proyecto en donde nos gustan los temas... Y el grabar juntos, el ir a viajar juntos, el conocer cosas juntos de esta temática, obviamente iba a fortalecer lo que estábamos haciendo para todos ustedes y también para nosotros, porque nos gusta la temática. Entonces, cuando llega Cubo y hace eso con Melissa, es decir, a viajar, a ir a museos, a hacer transmisiones, a grabar, pues era lo que Cubo, lo que melissa y yo íbamos a hacer. Esos son los celos. Esos son los celos. De que todos los planes que yo tenía con Melissa, Cubo los realizó con Melissa. Esos son los celos. Fue de. Pero Melissa y yo íbamos a hacer eso. <risa> y ahora Cubo y Melissa lo no hacen. De hecho, cuando eh, estaba acá mi novia, iba a venir, también iba a venir Melissa. Entonces iba a tener la oportunidad de viajar con mi novia y con Melissa. Y mucho más padre, porque ahí podría. A mí me encanta, me encanta llevar a, a mis amigos y a mis amigas a viajar, a explorar, a conocer, a enseñarles un montón de cosas. O sea, Melissa no es mi primera amiga. Mi, a Melissa no es la primera amiga con la que he planeado viajar y salir y conocer, ir a museo. No, no es la primera. No, ahí tenemos a los güeros, güeros alemanes. Ahí tenemos a Catherine Boyce. Ahí tenemos a Dayana Hernández. Ahí tenemos a Virid in the Mirror. Tenemos a... ¿A quién más he llevado? Bueno, a, a otras eh, que no son parte de, la, de las transmisiones, no son parte de las redes sociales, pero que han venido, que me han conocido y que los he llevado a explorar, a viajar, a conocer. Entonces... Me gusta mucho compartir mi país, me gusta mucho compa compartir mi tema, me gusta mucho platicarles, ir a un lugar y decirles, ¿sabes qué en esta explanada sucedió esto? Históricamente sucedió lo otro. Ahí dicen que espantan, hay una leyenda de acá. Acá me encanta irles platicando, me encanta que conozcan, que aprendan. Cuando veo a alguien emocionado por aprender, por conocer como Melisa, me gustaría, me hubiera gustado llevarla a conocer diferentes lados, incluso ella quería unos libros, cuando mi novia estaba aquí, nosotros íbamos a buscar libros a bibliotecas bien antiguas, eh, entonces a Melissa le dije, pues vente, vamos a buscar tus libros para llevarla a esas bibliotecas que a mí me fascina entrar a las bibliotecas y rascarle para ver todos estos libros de paranormal, de brujería, de fenómenos para, de ufológicos y todo un montón de cosas increíbles en Ciudad de México, y me encanta ir con mi novia y explorar las librerías, también Melissa tenía que, bueno, había querido venir, y bueno, se canceló las veces que quedamos, se cancelaron, se cancelaron, se cancelaron, por algo se canceló, la verdad, todo tiene un porqué, y todas las veces que quedamos de, de conocernos, de vernos de viajar y de hacer cosas juntos, o no tenía dinero yo, o ella estaba trabajando, la situación nunca se dio, nunca pudimos vernos y hacer lo que teníamos ganas de, de emprender, entonces esos, esos son los celos que le dije a Cubo. Le dije, yo tengo celos, eh, ese es el único problema que hay aquí. Cubo no es el problema. Melissa tampoco es el problema. Yo soy el único problema por los celos. Y son los celos que les acabo de decir. Bueno, por decir eso, <coughs> creo que a Cubo, no me lo dijo en su momento, ni tampoco sentí que se incomodara, pero creo que por decir que tengo celos de él, lo tomó porque no lo porque no lo, como él dijo, es que no confío en, en los hombres, entonces él, él no confía en que yo tenga celos profesionales y, y celos de hacer cosas con Melissa de buen plan, de, de amigos, él tiene, o él confía, o él piensa que sus celos son de otra cosa, no como no, no tengo ninguna intención de, de, de llamar la atención de Melissa, de, de buscar otra cosa con Melissa que no sea solamente la amistad, yo tengo mi novia, yo he estado muy bien con mi novia, cuando yo estaba, y lo repito nuevamente, melissa y yo estábamos solos, sin pareja, con emprendimiento, con trabajando juntos, con ideas para ser juntos y demás, nunca hablamos de, oye melissa vamos a, a formalizar nuestra relación de otra forma, nunca, nunca, siempre fue, eres mi amiga, vamos a hacer esto juntos, porque eh, primero lo que deja y luego lo que apendeja, dice la... Dice el dicho, ¿no? Primero lo que deja y luego lo que apendeja. O también se dice eh, donde, donde comes, no cagas. O sea, son, son dichos muy feos y muy fuertes. Pero lo que quiere decir es que para que tú tengas un buen proyecto, no debes relacionar eh, sentimientos con, con negocios. Y eso es lo que estábamos haciendo, me dice yo. Negocios, proyectos. Incluso yo... Le había propuesto a Melisa que firmara un un, eh, un documento, es una, un, ¿cómo se llama? un contrato. Melisa y yo íbamos a firmar un contrato precisamente sobre esto, precisamente para evitar esto. O sea, yo, lo, yo sabía lo que iba a suceder cuando Melisa tuviera una relación. Melisa sabía lo que iba a suceder cuando yo tuviera una relación y íbamos a firmar un contrato para que eh, dentro de lo que yo tengo pensado hacer, que también es como una, una empresa, un, una agencia más bien de talentos, Melissa iba a ser uno de esos primeros talentos, o esa primer talento, que le iba a confiar todo, le iba a ayudar en todo, la iba a exponer, le iba a, a ayudar en todo para que ella creciera, pero tenía que firmarme un documento. Lo íbamos a hacer así, sin embargo, la amistad fue superior a eso y fue, no, no vamos a firmar nada, vamos a trabajar así y pues yo confío en ti, Melisa. Eh, Melissa dice, confío en ti y lo hicimos de amistad. Entonces ella no tenía ninguna obligación de hacer moco, lo hacíamos porque era un proyecto juntos, ¿sale? Eso era el plan. Mi novia llegó después de conocer a, a Melisa. Es decir, sí, si mi novia, claro que es una súper... Eh, artista, es una super persona, eh, es bellísima, es increíble, por eso estoy con ella, pero yo conocí a, a mi novia después de Melissa, entonces todas estas cosas que yo tenía planeado con Melissa, no, este, afectan ahora, pero es un tema que se está cerrando el día de hoy, ¿ok? En, en ese momento lo cerramos, yo tomado, ellos bien, lo cerramos, pero ahora en mis cinco sentidos, ahora estando bien, lo, lo estoy cerrando y les estoy dando una explicación. Más que a ustedes, una explicación a Cubo y una explicación a mi novia, porque me parece que ellos son quienes lo toman de, de la manera de que Melissa y yo tenemos otras intenciones cuando no es así, ¿no? O, o de mi parte, que yo tengo otras intenciones más bien con Melissa. no. No es así, ni Cubo ni mi novia... Eh, una disculpa si lo sintieron así, si los hago sentir incómodos, pero creo que aquí ya les expliqué mucho mejor cómo es la situación. Eh, como no debes de, de molestarte conmigo? Te pido una disculpa por todas las transmisiones donde, pues, dije cosas y donde hice burling y demás, pero con respecto a Melissa y que yo tenga algo o que quiera hacer algo con Melissa o demás, no, no tengo absolutamente ninguna intención de eso, y yo tengo a mi novia, estoy muy bien, estoy muy tranquilo, estoy contento, a siempre lo he estado, desde que la conocí, y a mi novia también le digo eso, ¿no? Ya lo hablamos, como por cuatro días seguidos, ininterrumpidamente, <risa> entonces ya no, ya no tengo por qué hablarlo más con, con ella, este cuatro días nos, y faltaron más días seguramente, pero fue demasiado, fue demasiado, casi podía morir de inanición o de no tomar agua por estar hablando con, con mi novia, pero bueno. Eh, fue un mal ejemplo cuando yo le dije a cubo que si yo quería llevarme a Melissa a Acapulco, si él la dejaba. Fue un malísimo ejemplo. Un terrible mal ejemplo. Pero les explico por qué lo dije. Lo dije porque, a ver... Eh, mmm, si a alguien, si alguien no, no le gusta el tema... Deme chance, deme chance porque estoy terminando este tema el día de hoy estoy cerrándolo como el de mi atrapito o algunos otros temas, lo estoy cerrando y si no lo cierro pues entonces seguiré hablando de este tema y, y no, tenemos que cerrar este tema a lo mejor no es la mejor transmisión a lo mejor no es la más entretenida a lo mejor no es la más divertida pero bueno gente eh, yo, yo quisiera ser el super payasito ninja que todos los días estuviera haciéndonos reír pero pues eh, hay cosas que tengo que aclarar, hay cosas que tengo que decir, hay cosas importantes que, que mi novia debe de escuchar, que Cubo debe de escuchar, que Melissa debe de escuchar, que son las principales personas a las que yo les merezco una, una respuesta, una responsabilidad y a toda la gente que me sigue también para que, para que entienda y conozca cuál es la situación. Fue un mal ejemplo que haya dicho que yo me llevaría a Melissa a Acapulco, yo, yo lo digo porque siempre que tomo, siempre, siempre que tomo, no hay una vez que yo no tome que diga que quiero ir a Acapulco, ¿no? Siempre ha sido de tomo y quiero ir a Acapulco. Antes lo hacía, antes lo hacía, yo tomaba y directito a Acapulco, todas las veces. Eh, podía irme una semana y a la siguiente semana otra vez a Acapulco y el día que tomara me iba a Acapulco. No había quien me detuviera porque no tenía novia, eh, y porque quien me llevaba, pues me acompañaba, me cuidaba y demás, entonces siempre, siempre me voy a Acapulco cuando yo estoy tomado, eh, en cuestión de que yo soy muy, muy desmadroso, eh, lo soy, cuando estoy solo, cuando no tengo una responsabilidad, cuando pues no hay nadie que me pelee, cuando no hay nadie que se enoje, cuando no afecto a nadie, soy, soy muy, muy desmadroso, en el sentido de que me divierto mucho, de que voy a un antro, salgo de ese antro y me voy a un bar, salgo de ese bar, me voy a otro antro, y ando así, de lugar en lugar, de lugar en lugar, hasta el amanecer, a un restaurante, y seguir pisteando donde sea, y seguir hasta la otra noche, eso, ese tipo de desmadroso soy yo, el que me voy a tantos lugares, a tantos lugares constantemente, hasta que termine ya dormido, ¿no? Ese es el tipo de desmadroso que soy, si ya estoy en pareja, eh, pues yo, me limito, ya no, Puedo hacer eso, ni quiero hacer eso porque mi pareja me llena. Es eh, la pareja que te llena de, de ese sentimiento que te hace estar estable. Ok, ahorita he estado tranquilo. Solamente fue esta ocasión que salí y pues me eché mis chelas y pues por eso salió el Oxlack que está atrapado todos los días, el Oxlack que está trabajando todos los días, el Oxlack que trabaja de día y de noche, el Oxlack que no sale ni al sol, el Oxlack que no sale ni a la tienda, el Oxlack que no tiene ni amigos para conocer ni platicar todos los días, el Oxlack que no tiene nada eh, que hacer más que estar creando contenido. Obviamente cuando me dejan salir, cuando salgo por algo, obviamente me siento libre. Me siento libre y quiero echarme una chela, quiero platicar con mis amigos, quiero hacer algo diferente. Por eso, por eso es que me sucede eso a mí. Eh, pero también admito que el alcohol no es bueno para mí, que tengo un problema con el alcohol. No me gusta el alcohol, sabe horrible, pero lo que me gusta es la sensación que me da. La sensación de, de euforia, la sensación de felicidad, la sensación de... De, de libertad, esa sensación es la que me provoca el echarme unas chelas, y digo echarme unas chelas porque no, no tomo alcohol, solamente las chelas, siempre cerveza, cerveza, cerveza y listo. Entonces eh, fue un muy mal ejemplo que yo haya dicho que me quería llevar a Melissa a Acapulco porque eh, la intención es como, ¿para qué chingate la quieres llevar a Acapulco? ¿no? O sea, eso se escucha feo, se escucha mal. Eh, Leticia Martínez me está diciendo a mí ya cállate a ver, vamos a ver no sé Leticia Martínez si me estés diciendo a mí ya cállate, espero que no espero que no porque no tendría por qué por, no tendrías por qué estarme callando Leticia este eh, pero pues no sé Leticia ¿tienes un problema conmigo o algo así? dime, dime qué onda este, y aquí por ejemplo Gaming dice, no tomes socks, mejor aprende a estar eufórico sin él. Gaming Sandy, cuando, un cuando alguien tiene un problema, con el alcohol por ejemplo, con las drogas, claro que entendemos eso de no tomes, mejor aprende a estar eufórico sin él. O sea, sí lo entendemos. Cuando alguien tiene ansiedad, tiene depresión y que te dice a alguien, no, ya no llores. O no, no, pues tranquilo, que tengas ansiedad. No, no, tranquilo. O sea, ya, ya lo sabemos. Esas palabras son las lógicas, son las que entendemos. Lo que pasa es que no podemos, ¿entiendes? Es una cosa, por eso existen neuróticos anónimos, por eso existe alcohólicos anónimos, por eso existe el psiquiatra, porque son conductas, son cosas que... Que nos afectan. O sea, yo podría decir, no me justificarme, fue una chela, unas chelas sí, y me porté mal y dije cosas. No, la neta, yo tengo un problema con el alcohol, lo tengo. Se, escucha, se siente muy feo aceptarlo, pero lo tengo. Eh, el medicamento que me dan psiquiátrico me ayuda a, a no tomar, a, a, a tranquilizarme. Pero yo no tomo todos los días, solo tomo cuando salgo, solo cuando salgo. Entonces, algún viaje, que estoy en otra ciudad, que eso es solamente las únicas veces que tomo cuando estoy eh, en casa, pues no, para nada, ¿no? No, no, me, no me apetece nada de alcohol, ni mucho menos, solamente cuando salgo. Melissa, eh, sí, sí Melissa, no, a ver, chicas, Melissa, Andrea y Cubo, solamente voy a referir a ustedes tres. Si hice esta transmisión es porque quiero que todo esté tranquilo y esté en paz. Melissa, creo que tú eres una persona eh, consciente, educada. Eres una persona ya grande, seria. Y creo que entiendes que como yo te dije, no pelees, por favor, Melissa, no pelees porque no hay nada que pelear. Tú y yo sabemos que no hay nada más que amistad y no hay nada que pelear, en lo absoluto. Si Cubo se molesta, si mi novia se molesta, bueno, explícale a Cubo, yo también ya le estoy explicando aquí y yo también le estoy explicando a mi novia y ya. Yo no, no, no tengo, no puedo pedir disculpas por Andrea. Andrea tiene que pedir disculpas si hace algo, Andrea yo te pido aquí en transmisión en buena onda y sin pelear y estando tranquilos, creo que ya lo dejé bien claro y no quería llegar a esto ni Andrea, ni Cubo, ni melissa Andrea compórtate por favor, tú, tú no eres para estar peleando ni discutiendo ni diciendo cosas, Andrea, aquí la persona que se equivocó, aquí la persona mala, aquí la persona que afecta y que está metiendo en problemas a ustedes tres soy yo. Yo soy el único que ha hecho cosas malas que, o que al hacer cosas buenas parezcan malas o que esté haciendo este show, este drama, esta novela, soy yo el único responsable. Por favor, Andrea, no pelees con nadie, no pelees con Cubo, no pelees con Melissa. Me parece que las palabras que dijiste, Andrea, y no iba a hablar de ti, Andrea, pero las palabras que dijiste a Cubo, las palabras que dijiste a Melissa, tan, eh, fueron muy, muy lamentables, eh, no tuvieron que haber pasado. Entiendo que tú no entiendes que lo de Melissa y yo es de otro índole. Entiendo si sentiste celos, Entiendo si te hice sentir cómoda, incómoda. Eh, entiendo si te falté al respeto. Entiendo si no te di tu lugar. A mí, castígame. Ha, hablemos y conmigo arregla las cosas. Yo soy el que, el que debe de enfrentar esto. No Melissa, no Cubo. No te voy a pedir que les, les pidas una disculpa ni a Melissa ni a Cubo. Pero quiero hacerte ver, Andrea, que las palabras que le, le dedicaste a Melisa... No tenían por qué ser. Las palabras que dedicaste a Cubo menos tenían que ser. Cubo respondió a tus palabras, Melissa. Melissa, digo, Andrea. Cubo respondió a tus palabras, Andrea. Tú no lo sabes, creo que no lo viste. Cubo se comportó. Al, al ver cómo es Cubo y saber cuando a alguien le molesta y demás, Cubo se comportó. Me hizo una, eh, un llamado para que yo hablara contigo. Porque tiene razón, Cubo. Te metiste con una persona que no conoces. Tú y Cubo no tienen ninguna relación y mucho menos de estarse peleando ni diciéndose cosas. Cubo aguantó lo que tú le dijiste y estuvo dispuesto, estuvo dispuesto a pasarlo por alto y que yo lo hablara contigo, André. En esta transmisión no te voy a dejar en mal. Porque aquí el único que hizo mal y el que tiene que quedar en mal soy yo. Melissa, también te pido, por favor, Melissa y Andrea, en este momento les pido, chicas, por favor, las dos deben de ser maduras y deben de dejar de estar de, de, diciendo cosas. Melissa y Andrea, por favor. Esto tenía que ser una amistad de cuatro, incluso, porque yo pensé, ahora que venga Andrea, pues le puedo decir a Melissa y Cubo que salgamos, que vayamos al lado. Esto tenía que ser una amistad y mira lo que se está volviendo. Melissa, yo sé que eres muy eh, madura. Deja de escribirle a Andrea, por favor. Y Andrea, por favor, no volvamos a lo mismo. Y Cubo, quiero pedirte una disculpa eh, por lo que te haya hecho sentir, por las incomodidades. Eh, pero creo que tú lo entendiste. Porque sabes que bueno Melisa y yo nos conocimos de antes y bueno ustedes al final de cuentas Andrea y Cubo eh, salen afectados por por nada en realidad por nada en realidad por por esta esta telenovela que yo hice porque ni Melisa incluso me dio pie para esto Melisa no me da pie para esto yo hice la novela completa eh, yo hice todos los chistes todas las bromas todo esto fui yo, fui yo, fui yo y soy yo. El día que hablamos los, los tres juntos, ahí se terminó esto. Eh, quedamos como amigos, quedamos bien, como debemos de estar. Y esta transmisión es precisamente para eso, para que Cubo, Melissa, Andrea estén en paz, estén tranquilos. No hay ningún problema, no hay ningún problema, en serio, de ningún tipo. Melissa y Cubo ahorita están muy contentos, están felices, Sé que por esta transmisión sé por lo que está pasando, que está diciendo Andrea, que está echando a perder esto. No van a no van a dejar de estar juntos. Incluso los va a unir más y está bien, está bien porque si ellos están contentos está perfectísimo. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que ver a Melissa y a Kubo contentos? Pero Andrea, no, por favor. No, no provoques que tú y yo nos peleemos porque nuestra pelea o lo que nosotros vayamos a hablar pues ya no va a estar chido ya lo habíamos hablado y no sé quién empezó ahorita a, a decir cosas si tú Andrea o tú Melissa pero no hay ninguna ninguna ay, no hay por qué estar peleando chicas, no se peleen, no tenemos nada, lo único que tenemos es amistad y si nos quieren evitar amistad, pues no manchen, no, o sea, no sé. Andrea, por favor, no pelees con Melissa para nada, porque Melissa seguirá siendo mi amiga, Melissa no me ha hecho nada malo, Melissa no ha hecho nada malo tampoco, Nada malo que le moleste a Cubo no ha hecho nada malo. Ni yo he hecho nada malo. Y melissa deja de pelear con Andrea. Sé que te incomodó lo que te dijo. Eres madura. Y sé que te debes de mantener. Y te debes de aguantar, de soportar esto. Porque si no da pie para que haya pleitos. Porfa, Melissa, porfa, Andrea. Y qué feo que, estoy, que estemos hablando de esto en vivo. Qué feo que estemos hablando de esto en vivo, que lo tenemos que hablar Andrea y yo, que lo tienen que hablar Cubo y Melissa. Y bueno, Andrea, Andrea, Andrea. Me... Cuando dije que iba a arder Troya, es exactamente esto que están viendo, gente, esto que están viendo. O sea, el güey que iba a hacer que ardiera Troya, pues ya ardió, pero ardió, ardió en mí. Ardió en mí porque yo ya salí mal con Cubo, ya salí mal con Melissa, y ya salí mal con Andrea. Pero lo tengo bien ganado y bien merecido. Lo tengo súper bien merecido por hacer la novela, por estar chingando, por, eh, por todo, por todo por no darle su lugar a Andrea, por no respetarla, por decir tonterías, por ponerme borracho, por todo eso, aquí el único responsable y quien está sufriendo y va a sufrir las consecuencias soy yo, porque Cubo y Melissa se van a, a unir más, Cubo y Melissa ahorita están más unidos que nunca, y Andrea y yo estamos más separados, y, y, y tiene razón, porque Andrea me puede estar reclamando cosas, y yo soy el único responsable de esto, así que el único que va a salir perdiendo fui yo. Andrea, ¿te, te puedo hablar y, y, y podrás? Bueno, mejor hablamos primero, es que no sé ni en qué plan estés, Andrea, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado. Con Melissa también lo hablé y le pedí que ya no hiciera caso a los comentarios que hiciste. Y Cubo, Cubo se portó a la altura? Porque no te dijo nada y me mandó, me, me mencionó que hablara contigo. Y eso fue todo, se comportó a la altura. Entonces, Andrea, Andrea, por favor, Andrea. Por favor, Andrea, vamos a tener que cortar la transmisión, Andrea. Y lo malo es que no voy a querer hablar. Quiero pedir una disculpa a Cubo, a Denier, a Melissa. Una disculpa, chicos. Mi amistad la tienen. Y como se los dije en aquel momento, no soy nadie para decirle a Melissa que no tenga eh, su relación contigo, ni, ni ponerme celoso de algún otro tipo. Tengo que respetar su relación y está muy bien. El día que, que quieran que hagamos algo juntos con mucho gusto, el día que ocupen algo de mí con mucho gusto, eh, yo solamente quiero eh, tener, y seguir teniendo su amistad, se han portado muy buena onda conmigo ambos, Melissa Cubo y Andrea, pues tú y yo vamos a tener que hablar, pero yo creo que hoy no, yo creo que hoy no, porque no me he tomado mi pastilla, porque eh, me está, estamos en, un, en una transmisión en vivo, Ah, y no, no iba a ser así la transmisión, gente. No iba a ser así la transmisión, la neta, no iba a ser así. Y de hecho, de Cubo y de Melissa iba, iba a decir lo mismo en rápido: iba a decir que se portaron bien conmigo, que yo me porté mal con ellos, que no eh, piensen mal de la relación que teníamos de amistad, Cubo y me, Melissa y yo, y que. Eh, yo respetaba su relación y listo, eso es lo único que iba a decir esta noche, yo no tengo nada contra ellos, incluso le dije a Andrea, el día después de que hablé con Cubo y melissa le dije a Andrea, ahora que estuve con ellos, sentí, me sentí mucho mejor, me sentí sin ese, ese sentimiento que tenía, ese sentimiento como de estar chingando a Cubo, de estar chingando a melissa se me quitó el sentimiento, le dije... Estuvo bien que haya ido, y que haya estado ahí. Por eso mismo yo subí, yo le pedí permiso a Cubo para usar su en vivo y publicarlo en mi, en mi, en mi canal, como una, trans, como una transmisión. Por eso lo hice. Y no me dio pena presentar las dos, los dos partes donde estoy completamente ebrio. No me dio, no me dio pena, ni, ningún, ni, ni sentí ningún problema, pero bueno. Melissa, por favor, Melissa melissa Andrea, es en serio, chicas, yo tengo que respetar a, a mi novia, tengo que respetar a mi amiga y que estén peleándose así, o sea, no vamos a llegar a ningún lado, chicas, en lugar de que hubiéramos sido amigos los cuatro todo bien, me están alejando de los tres, me están alejando de los tres, chicas, dejen de pelear, por favor, no iba a ser así la transmisión, gente, no lo esperaba, no lo esperaba, no iba a pasar nada de esto, no iba a pasar nada de esto, pero ya vi el agarrón en el, en el chat, mm, mira, dice, dice aquí, este, aquí, Mar, Mar Pavia, dice, Andrea, mereces algo mejor, la neta, tú eres una reina, sí, sí, Mar Pavia, eh, Andrea es una reina, es excelentísima, increíble, entonces, yo no tengo ningún problema, Mar Pavia, si crees que tu comentario me va a afectar a mí, no, para nada, o sea, yo sí le deseo lo mejor a mis novias, a mis exnovias, yo soy feliz cuando mis exnovias han sido felices, y... Eh, y listo, ¿tú crees que a mí me va a hacer sentir mal esto? Para nada, ¿no? Andrea es una supermujer mujer, y mira, con que sea feliz donde ella quiera estar y con quien quiera estar, felicidades. Yo, si ella me permite estar con ella, pues genial, pero si no quiere estar más conmigo, que esté feliz, que sea feliz. Dice Jerry Ramos: Es una lástima, Andrea. Actúas como de 13 años. Al menos respeta a tu pareja que está avergonzando. Ay, Andrea, Andrea, Andrea, Andrea, por favor, salte de la transmisión y platicamos por fuera. Melissa, no puedes hacer eso. Melissa, si haces eso, si haces eso, vas a terminar por, por destruir todo. Yo quiero su amistad, tanto de cubo como tuyo, o tuya. Melissa dice lo siguiente, Ox, yo hablé contigo, yo no me ando peleando con nadie, tu mujer no deja de molestarme, esto es agotador, hoy hago live y muestro todo, ya me cansé. Melisa, si haces eso, voy a tener que dejar de hablarte, voy a estar muy molesto contigo, si haces eso Melisa, voy a dejar de hablarle al cubo y voy a estar muy molesto también con él, y si haces eso Melisa, voy a tener que dejar de hablarle a Andrea y voy a estar muy molesto con ella. Entonces, pues hagan lo que quieran, si quieren seguir peleándose, pido una disculpa porque fue mi, fue, fue culpa mía, fue culpa mía. Entonces, ah, hagan lo que quieran, si quieren pelearse, si quieren ser inmaduras, si Cubo quiere, Cubo mandó mensaje, déjame leerlo. Ok. Andrea. Andrea, creo que todos están de acuerdo. Andrea, creo que todos están de acuerdo. Ya no quiero, no quiero, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de terminar la transmisión y de que tenga que hablar contigo, Andrea, porque no sé qué vaya a suceder. Melissa, te pido, si, si me consideras amigo, si me consideras amigo, Melissa, si siempre me consideraste amigo, te pido que no hagas esa transmisión enseñando los mensajes que te mandó Andrea. Si me consideras y me consideraste tu amigo, no hagas eso. Por favor, yo te lo pido. Yo te lo pido. No voy a pelear con... Contigo, mucho menos, Melissa. No voy a pelear con Cubo. Y es una cosa que yo tengo que hablar con Andrea. Me dan chance, Cubo, Melissa, me dan chance de que yo hable con Andrea y veamos pues, la mejor solución. Pero no hagan esto más grande, por favor. Yo fui el que cometió todos los errores y me hace sentir muy mal esto. Por favor. No hagan ese live, no muestren las cosas que, que te mandó. Ya estamos por entendidos que Andrea te mandó mensajes que te incomodaron. Estamos por entendidos que Andrea puso comentarios en las transmisiones que a Cubo le incomodaron. Yo hablé con ella, ya hablé con ella, ya habíamos estado bien. Yo entendí, Andrea, que, que, que había entendido. No sé qué pasó hoy, déjenme platicar con ella, déjenme ver qué pasó, y yo no quiero que nuestras amistades se rompan, porque no va a ser así, ¿eh? no voy a permitir que nuestras amistades se rompan de, ningún, de ninguna manera. Dice Quita Quita, Ox, Andrea no ha dicho nada aquí, confía en ella. Yo sé lo que Andrea ha escrito, y sé lo que publicó lo, lo que dijo de Melisa, lo que dijo de Cubo, yo sé, o sea, quita, quita, no, no son, no son chismes, yo al menos sé cuáles son los mensajes. Andrea no Peles, vámonos a hablar tú y yo en privado, por favor, gente, vamos a terminar la transmisión. Eh, Andrea, vamos a hablar en privado, trata de relajarte un poquito, toma agua, relájate un montón, yo voy a estar en la mejor disposición, voy a estar tranquilísimo, ¡Ah! y te voy a escuchar, Y mira, Cubo, Cubo dice que, que aguantan, que ellos aguantan, que platiquemos nosotros dos, entonces, melissa y Cubo, no, no van a decir nada, no se van a meter, es una cosa que tenemos que hablar, nosotros dos, creo que ellos ya entendieron y afortunadamente creo que sí ya entendieron que no hay nada detrás de, de los celos que yo dije tener sobre Melissa, Nada, en absolutamente nada. Entonces, Andrea, ya por favor, la situación nada más es tuya y es mía y vamos a terminar. ¿Bien sale? ¿Te parece? Porque si no, ya no ya no quiero uh, pelear ya no quiero aventarme otros cuatro días peleando ya, por favor, ya, por favor. Vámonos, gente, lamento mucho esta situación, no pensé que así hubiera sido la transmisión. Yo nada más le quería agradecer a Cubo y a Melisa que se hubieran portado chido, les les iba a decir que, que tenían todo el derecho de hacer lo que quisieran, que yo re, tenía que respetar y también te, pedirle disculpas a, a mi novia enfrente de todos ustedes y de Cubo y de Melisa, porque no le di su lugar, porque me puse borracho, porque dije tonterías, porque pudieron haber malinterpretado cosas, y eso es lo único que tenía que haber pasado en esta transmisión. Por eso empecé hablando de otras cosas, porque en realidad, lo que tenía que hablar de cubo y Melissa era nada, era poquito, ya habíamos quedado bien, y miren ahorita lo que sucedió, Déjenme ver con Andrea qué fue lo que pasó aquí, yo no vi la situación, ya nada más vi cuando estaba discutiendo con Melisa y con Andrea, espero que haya sido un momento de, de calentura, un momento de, de pleito entre Andrea y, y Melisa, que todos todos también tienen el derecho a enojarse, todos tienen el derecho a, a hacer esto, yo lo he hecho, Cubo lo hace también todo el tiempo, entonces no juzgo mal a Melisa, no juzgo mal a mi novia, pero vamos a tener que hablarlo. Vamos de aquí a tener que hablar, ¿sale? Eh, voy a hablar con Andrea y ya les platicaré qué sucede. Mientras tanto, Cubo y Melissa, chicos, eh, ustedes no, no, me, no me mandan mensajes, en realidad, Melissa no me manda mensajes, Cubo tampoco me manda mensajes. Eh, tenemos por entendido que somos amigos, entonces, pues sigamos así. Si tienen algo que decirme, si quieren echarme o decirme buenas cosas, pues eh, siempre está en mi WhatsApp ahí para ustedes, eh, yo no trataré de describirles, de a Cubo sí, a Melisa no, para que no se malinterprete, para que no haya ningún problema, y lo que tenga que hablar con Melisa, si quieren mostrárselo a Cubo, con, con toda confianza, yo no quiero quedar mal con, con Cubo y Melisa, y no quiero que Melisa y Andrea queden mal, y no quiero que Cubo y Andrea queden mal, ojalá podamos solucionar estas cosas, chicos, somos eh, arrieros, y en el camino andamos, somos eh, personas que somos amigos o de alguna manera nos conocemos y que podemos sumar en lugar de restar, entonces espero se tranquilicen melissa Cubo y Andrea y que todo salga mejor, ¿no? Déjenme hablar con Andrea, me, aquí la gente me dice que Andrea no dijo nada malo, ah, ok, ok, yo les prometo algo, les prometo algo aquí a Andrea y a la gente que me está viendo. Este, no voy a estar molesto con, contigo, Andrea, voy a, a, a escucharte, a ver qué me quieres y me tienes que decir. Lo único que te digo, Andrea, aquí frente a todos, es que procuremos que todo esto quede en mejores términos. El día de hoy se cerró una, una historia, se cerró una novela, se cerró un pinche chiste, un, un argüente que yo armé. El día de hoy se cierra esto. Ya Cubo, Melisa, no les no los vamos a molestar más, al menos de mi parte no los voy a molestar más, no voy a hacer chistes, no voy a tirar veneno, no estoy celoso ya de nada, estoy completamente contento con, con ellos y con, con lo que tenemos nosotros, Andrea. Entonces, aquí hoy se cierra este capítulo, se acabó. Podrán venir más novelas y más cosas de diferentes cosas, pero yo en lo particular y en lo personal, yo con Melisa y con Cubo no tengo absolutamente nada malo para ellos, solamente cosas chidas, y Andrea, también deseo que lo veas de esa forma, ¿sale? Vamos a hablar, Andrea, tú y yo, gente, nos, no me retiro de la transmisión, no iba a ser así, y bueno, écheme écheme la bendición, échenme la bendición, <ríe> bendición porque, eh, dice Oxlack, ya pediste disculpas a los tres, ya diste una explicación, ya no le hagas a ellos, no, no te afecte, tú vas a pagar las consecuencias de tus actos, pero no puedes pagar por terceras personas. ¡Ay, Dios mío! Pues es que sí, al final de cuentas yo soy el culpable. Vamos a ver qué pasa, chicos, ya, ya nos vemos. Nos vemos. Aquí dice alguien. Maestro, acabo de entrar y lo único paranormal que veo es esta novela. ¿Quién es Teresa en este caso? ¿Y de qué me perdí? Alguien que me diga que tengo mucho pendiente. Esa hembra es mala. ¿Teresa? Teresa fue la culpable. Teresa. O sea, otra mujer. No, no estoy diciendo, no estoy insinuando nada. Teresa, la, la de la novela. Yo prometo que voy a poner todo de mi parte para que esté bien con, con Andrea y espero que Andrea termine estando bien también con mis amigos Cubo y Melisa y que espero que Melisa y Cubo también sean eh, maduros para poder aceptar disculpas si es que Andrea tiene alguna disculpa que dar y si no pues ya ni modo chicos a ver qué pasa, ya los quiero mucho a todos, descansen y ahí estamos, un buen mensaje más dice Lorena respeta a tu pareja si quieres también lo mismo dice Lorena Rendón Lorena Rendón, ya, ya lo dije, yo no la respeté, yo no le di su lugar, si mi pareja Andrea quiere cortarme, eh, lo aceptaré con, con mucho gusto, no pasa nada, eh, ella merece a una persona que la respeten, a una persona que deje de ser payasadas, que deje de estar tirando veneno, que deje de estar haciendo eh, novelas, que deje de estar... Eh, <coughs> no dándole su lugar, así que Lorena Rendón, no te preocupes, gracias por esos dos dólares, y Lorena, este, si mi novia hoy me quiere cortar, no pasa nada, yo lo acepto, y estaré muy contento si ella eh, en algún momento está con alguien más, y créemelo, créemelo, porque Andrea misma sabe de mis exnovias, y sabe que yo estoy muy contento por mis exnovias, porque están bien, porque están con personas que, que las aman, que las... las las consienten, las quieren y si Andrea se vuelve mi exnovia el día de hoy, pues yo también voy a desear para ella lo mejor porque me dio muchos momentos muy bonitos, porque fue siempre bien conmigo, yo fui el único malo aquí, así que Lorena, no te preocupes, Andrea tiene toda la oportunidad de encontrar una persona mucho mejor que yo, muchísimo mejor que yo. Gracias, Marina Rodríguez. Te mando un abrazo, Marina. Gracias. Pues bueno, me voy o me quedo. Es que no me quiero ir porque no me quiero, ah, no quiero decir pelear, pero no espero que no sea pelear. Que voy a leer los comentarios. Osla, oh, neta, te escuchas muy inmaduro. Yo ya voy a arreglar las cosas con tu morra, dice Tuajín. Tuajín, este, tienes un nombre que te llamas Tuajín. Tienes de fotografía una toallita y yo me escucho inmaduro güey yo me escucho inmaduro chingada madre chingada madre la neta es culpa de Awitz eh, vamos a ver la transmisión de Soy Gerald eh, cuida Andrea Oxlack, ella es eh, ella es la que está contigo ni Melissa ni Cubo estarán contigo sí lo sé, lo sé, lo sé Big Soul lo sé lo sé, lo sé pero, pues bueno, si Andrea quiere estar conmigo, adelante. Y si no quiere estar conmigo, bueno, pues ya de a solo me quedaré como el perro de las tres tortas. Y bien merecido, bien merecido, lo acepto. Lo, lo aceptaré bien de quedarme el perro del, con el, como el perro de las dos, no de las dos tortas, de las tres tortas. Ni modo, ni modo. El alcohol hace ese tipo de situaciones, hace ese tipo de cosas. No tomen gente porque pinche alcohol... Cobra caro todas estas cosas, las cobra muy, muy caras. Tenemos más superchats aquí que voy a leer, a ver, voy a leer el otro superchat, oye, es que son tantos comentarios, tantos comentarios, y según estaba aburrida la transmisión, ¿no? Perros, según, ya cámbiale, está bien aburrida la transmisión, perros, ya vieron que sí se puso bien loca... Cierto. Dice Gilberto que nos mandó 10 pesotes, pero no nos da ningún mensajito. Dice, el cubo oficial, el cubo oficial nos mandó 129 pesos. Dice, Oxlack, no pasa nada, entiendo la situación, espero se arregle. Chales, hasta me siento mal. Yo soy el único responsable, amigo. Yo soy el único responsable. La neta, la neta. Ox, tranquilo, con amor y paciencia, habla con ella. Va, chico. Vamos a hablarle con amor y paciencia, Andrea. Espero que todo esto termine en mejores cosas, ¿ok? Vamos a cortar la transmisión porque incluso dejé de transmitir aquí en, en TikTok. Voy a cortar la transmisión, ya les cortó. ¡Ay! ¡Ay! Yo que quería leer algo bonito, algo... Dije, ahorita me voy a agarrar una revista de esas, del lote de la revista Duda que compré. Me voy a leer unas historias de misterio antes de dormir. Voy a dormir a gusto. Y parece que no, será una noche larga, muy, muy larga, como las, como las pedas que luego me, me ponía así de larga, Vas a tener que ser, ni modo, los quiero, nos vemos mañana a ver qué sucede, hasta mañana.